Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y esto es lo que vamos a utilizar para el tutorial de hoy. Flor seca, parafina, crayola para dar color, un molde de silicona, mecha y el recipiente para calentarla. Para empezar vamos a calentar lo que es la parafina, un trozo y medio. He cortado uno a la mitad y le vamos a echar pues uno de los trozos. Bien, ya tenemos fundida la... Parafina, recordad, la parafina la calentamos al baño María, a fuego lento. Ahora le vamos a echar esencia de rosas, como unas 10 gotas aproximadamente. Vamos a hacer una vela primaveral y queremos que nos huela bastante. Y ahora le vamos a añadir mitad de, de la crayola, bueno, menos de la mitad. Rayola blanca, ya sabéis, los, las ceras de los niños pequeños Que utilizaban en el cole Removemos bien La cocina ya está apagada ¿eh? Removemos Queremos que, se, que esté bien integrada la esencia de la parafina Bien ahora ya se ha parado la cocinilla, vamos a preparar el molde, este es un molde que suelen utilizar para resina, pero bueno yo lo, lo utilizo para las velas, le vamos a meter dos mechas, a la mitad de la altura del molde introducimos la, la aguja, esta es una aguja para, para mechas. Si no tenéis podéis utilizar una aguja de coser lana. También os valdría. Veis que estoy colocándolo muy al borde de la mecha. Pero después ya veréis por qué es. Bien, estiramos bien la, la mecha. Que nos quede tensa. Cortamos el exceso donde va a ser eh, la base de nuestra vela. Volvemos a, a, a ponerla en la aguja, a enhebrarla. Y vamos a hacer otro, vamos a pasarlo también por el molde, pero esta vez eh, antes de llegar a la mitad del molde, eh, que nos queden hacia un lado las dos mechas. y por la parte superior recordar que nos quede eh, que nos quede hueco para abajo y para arriba de donde ponemos la, la mecha, en lo que es el molde que las mechas no estén pegadas al molde bueno suscríbete si aún no lo has hecho Bien, tenemos la. ahora nos ha enfriado un poquito la, la parafina, la removemos un poquito para que se nos mezcle bien el colorante y vertemos. Ya veis que están bien cubiertas las mechas. Este sobrante de parafina después lo, lo vuelco en, en mi molde de jabones, de pastillas de jabón y así volveré a tener una pastilla ya coloreada. Bien, ahora vamos a empezar a ponerle flores secas que ya tenía separadas antes, me había hecho antes un, es, un esquema de dibujo y ahora lo aplico a lo que es nuestra base, ya veis cojo variedad de, de flor seca, alguna hay que cortarlo un poquito más y bueno aquí ya es vuestra imaginación, eh, la, las colocáis siempre como, como queráis. esto es una plaquita primaveral una vela plaquita de primaveral terminamos con limonium limonium es un tipo de, de flor me gusta bastante porque son unas flores bastante pequeñitas ideales para rellenar ya veis que no hay complicación en poner las, las flores pues la lo que es la cera, aún está líquida. Bueno, eh, os recuerdo ahora que si os están gustando mis vídeos. Si os gusta mi canal, podéis suscribiros, eh, seguiré subiendo vídeos para enseñar a hacer velas de forma sencilla, lo más económicamente posible. Y aquí tenéis el resultado. Bueno, ahora vamos a desmoldarlo. Hemos dejado que enfriara del todo. No os eh, apresuréis a, a quitarlo del molde. Esperar a que enfríe del todo. Vamos a cortar las mechas que, que nos sobresalen en la parte inferior de la vela. Y como os iba diciendo antes, suscribiros si os está gustando lo que ve, veis. Da, activar la campanilla para recibir las notificaciones de los vídeos. Darle al like para los algoritmos. Dedito para arriba. Y así estáis viendo como, como nos ha quedado nuestra velita. Ya veis yo creo que es bastante original, espero que os haya gustado y seguirme. Muchas gracias por haber llegado a este punto del tutorial. Y espero que sigáis disfrutando de mis vídeos. Gracias.